Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí, por la participación y vamos a dar inicio entonces a la segunda jornada de esta Semana la Historia organizada por el Departamento de Historia. Como ustedes saben, logramos trabajamos intensamente sobre algunos asuntos que eran de particular interés para la comunidad de la carrera y acá estamos desplegando, convocando contando con la colaboración de quienes trabajan en esta casa y van a realizar sus aportes en, en, a partir de su experiencia, sus recorridos, sus trayectorias, sus ideas. Y bueno, eh, abrimos, iniciamos este panel con los aportes sustantivos acá de quienes van a realizar Soledad Justo y Sergio Ariana que van a ser muy importantes, entiendo yo. ...para poder pensar y alimentar este proceso de discusión sobre la reforma del Plan de Estudios... ...ya que de lo que se trata y lo que nos vienen a compartir son otras experiencias de reformas de la carrera de Historia. Eh, lamentablemente Pablo Vierna tuvo una dificultad que no pudo sortear y no va a poder estar hoy con nosotros... ...y la lamentamos muchísimo... Él iba a presentar la experiencia de MITE, pero bueno, sabemos que con las dos ricas experiencias de la Universidad de La Pampa y de la Universidad General Sarmiento, seguramente mucho vamos a tener para pensar. Bueno, la idea es que quienes están aquí van a realizar una intervención y luego vamos a abrir un espacio para preguntas, intercambios comentarios entre todos. Presentar a Soledad Justo. Soledad es docente de nuestra carrera desde hace 25 años. Trabaja en Historia Moderna. También es profesora adjunta de Historia Moderna en la Universidad Nacional de La Pampa. Y sus temas de investigación han rondado sobre en los últimos años sobre la compañía de Jesús. Bueno, muchas gracias Soledad por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Eh, eh... Yo voy a hablar entonces de, eh... hola, ahí está. la experiencia del de el nuevo plan, que ya no es tan nuevo porque tiene 10 años, de eh, la Universidad de La Pampa. La Universidad de La Pampa es una universidad nacional, eh, se... se conformó en 1958 como universidad provincial, pero ya en 1963 se, se conformó como una universidad nacional. Tiene dos sedes, una en, la, en Santa Rosa y otra en Pico, que son las dos ciudades más importantes de la provincia. Eh, es una universidad entonces que tiene una forma de organización eh, tradicional como la nuestra, en qué sentido no es no es de las universidades creadas eh, en, en el 90 donde se plantearon algunas novedades sino que mantiene el modelo de eco-gobierno ah, hubo algunas reformas en, en, en cuanto al modelo electoral pero básicamente se mantiene la tradición similar a lo que eh, a, nuestras, a lo que nosotros conocemos en la UBA eh, digamos el el plan de estudio cada 10 años ha tenido retoques, o sea que es un plan de estudio que en general tiene distintos balances de retoques. La facultad se llama Facultad de Ciencias Humanas, las carreras que hay es Historia, pero también tiene Geografía, Ciencias de la Educación, eh, eh, Letras y eh, tiene recientemente quizá no tan recientemente ¿no? Uno, el tiempo pasa rápido Pero tiene 5 o 6 años tiene ciencias de la comunicación una nueva incorporación y también tiene como experiencias de hacer carreras eh, que, eh, que, las, que las abren y tienen uno o dos cortes y, y, y reciben y quizás después lo vuelven a repetir En este caso lo hicieron con turismo una, una digamos eh, un modelo de carrera nueva, porque como ven, la, la facultad general suele tener todas carreras tradicionales y bueno, tienen uno o dos cortes de turismo. Eh, la carrera es un profesorado y una licenciatura. Este profesorado de licenciatura tiene cerca de 35 materias, no tiene CBC, tiene un ingreso restricto y en general el mayor problema o el mayor debate yo ya hace 12 años que estoy en, en la universidad en la Facultad de Ciencias Humanas en la carrera de Historia el mayor debate que se dio durante mucho tiempo es el problema de eh, que ingresa aproximadamente un número de 100 estudiantes y en, entre el primero y el segundo año eh, hay un 50% que deja ¿no? entonces cómo retener o cómo conservar eh, eh, estos alumnos en este primer año y cuál es la solución para ese pasaje tan traumático entre escuela media y, eh, y universidad. Y la carrera implementó una serie de medidas de eh, alumnos eh, tutores, tutores, profesores, tratar de hacer ese primer año un poco con mayor acompañamiento. ¿Qué tipo de alumnado tiene la carrera? La carrera, en general, eh, es una carrera corta. Por supuesto, tenemos el Sui y toda, toda la tecnología que permite eh, tener estadísticas. Eh, es una carrera chica, pero también manejamos estadísticas y podemos, sabemos que eh, tenemos alumnado de un porcentaje, de un 20, un 30% de Santa Rosa y el resto eh, del alumnado lo componen... Eh, alumnos que son de los pueblos de la provincia eh, y en, la, en nuestra carrera en general son de la provincia pero las carreras que componen la universidad que en general son ciencias económicas derecho las carreras más tradicionales también tienen algún alumnado de también ciudades y pueblos de provincia de Buenos Aires prácticamente no extranjeros a veces muy rara vez tenemos algún alumno de, eh, de, otras, de, de otras provincias. El hecho de tener tanta un, un, tan importante alumnos, eh, cantidad de alumnos de los que no son originales de Santa Rosa, hace que la facultad eh, haya implementado comedores escolares, eh, esté muy atento al tema de eh, los, reside, eh, los lugares para residir, porque en general, así como es La Plata, ¿no? es una eh, un, digamos nuestros alumnos eh, viven en Santa Rosa, pero tienen sus familias afuera. Eh, por, lo, por lo que es el primer año de acompañamiento, también la facultad trata de ver cuáles son las condiciones que tienen, si requieren ayuda, si, eh, o sea, es, cómo se da ellos lo llaman ambientación. ¿no? Esta ambientación que tiene estos. Eh, mayormente de pueblos que son muy chicos una ciudad que yo viniendo de Buenos Aires me parece muy chica pero que de todas formas es una ciudad capital ¿no? eh, entonces la materia tiene un profesorado y una licenciatura este profesorado y licenciatura eh, con un número promedio entre 90 y 100 alumnos y estos alumnos en su mayoría eh, van a ser docentes de media y Muchos de ellos van a ser docentes en sus pueblos de origen. Este es, eh, eh, digamos, una. Eh, eh, quizá eh, lo que es, sale de las estadísticas y de boca a boca que nosotros tenemos de nuestro alumnado. En, en ese punto es un alumnado bastante homogéneo. ¿no? Va, si yo lo comparo con el de Buenos Aires, con el que yo tengo la uva, debo decir que es un. un, un eh, eh, alumnado bastante homogéneo en edad en intereses, en perspectivas de lo que quieren ahora bien, hace 10 años eh, se caró un cambio de plan ya dije que hubo otro en la década del 80 y otro en la década del 90 y el plan de la década del 90 lo que, lo que hizo fue adecuar el plan vigente a las normativas de la Ley Federal de Educación y eso implicó una mayor carga de las materias pedagógicas entonces, en el plan que se llevó adelante en la reforma del 2009, la agenda que tenían docentes y alumnos, porque eh, se hizo también un tipo de convocatorias con, con asambleas, discusiones, comisiones, y llegó un largo año, eh, lo que estaba en debate era la cantidad de materias pedagógicas y la posibilidad de acortarlas o... Eh, hacerlas más específicas a la disciplina. Y también otro debate que se dio es el, el eh, plantear en, eh, eh, que la carrera era muy teórica, ¿no? el problema de pensar una carrera con más práctica profesional. Entonces, si bien estaban las pedagógicas pensadas en la práctica profesional, había una discusión si estas pedagógicas que no eh, eh, debían eh, eh, ser más prácticas, no con un contenido tan teórico. Y por otro lado, las prácticas profesionales de eh, alumnos que querían ser investigadores. Yo ahora que miro para atrás pienso el contexto, se hizo en el 2009, un momento donde había una mayor posibilidad de inserción en investigación, muchas becas, posibilidad de becas no solamente en sino en la propia facultad, entonces, había una discusión que los alumnos no sabían encarar proyectos, no tenían práctica en general de escritura y de escritura científica, y tampoco eh, eh, tenían prácticas de estado de la cuestión, ni eh, prácticas de investigación que se dieran a la propia facultad. Entonces, eso fue la agenda de discusión y eh, surge un, un programa en el cual, por un lado, las materias troncales no se modificaron yo ahora cuando Silvia me convocó eh, les pregunté eh, porque yo, como soy una profesora viajera no participé en todas las discusiones participé en algunas eh, si sí, en algún momento había surgido la posibilidad de cambiar títulos, de hacer grandes cambios eh, porque sigue existiendo estoy en Antigua 1 estoy en Antigua 2, Argentina 1, 2 y 3 hay un, un los títulos de las materias quedaron como estaban se modificaron quizá las cronologías se hicieron algunos, algunos ajustes pero lo que, las materias troncales siguieron iguales entonces las explicaciones es bueno, si nuestra carrera va a formar al profesor que van a dar clases de secundario, lo lógico es mirar cómo piensan los contenidos también eh, secundario por otro lado Muchos de nuestros profesores estaban concursados, entonces había un problema muy serio en modificar los títulos de, de, de, los, de las materias y después que, no, que el ministerio no devalide esos concursos. Y también, por supuesto, hay un, un tema de reglamentación que tiene que ver con los ministerios que muchos de, de, digamos, de los docentes consideraron que la eh, eh, proponer demasiadas novedades y va después a tener el horroroso problema de que el Ministerio te lo autorice entonces, todas estas razones o argumentos son los que me dieron eh, sobre todo los docentes para plantear por qué el tronco de las materias, las materias troncales eh, no hubo ni cambios se pensó hacer eh, algunas modificaciones más cosméticas en los nombres, pero Finalmente decidieron no tocar ninguno de los nombres. Eh, entonces, sí, se, empezó, se planteó un cambio en torno en, en, en ciertas cosas. Por un lado, creo que se separó más, ya venía separado, pero se separó más la trayectoria entre el profesorado y la, la, como hace, la licenciatura. Se pensó un profesorado bien claramente definido para los que van a seguir el colegio secundario con el contenido de las pedagógicas siguiendo las normativas del ministerio, más o menos son cinco materias, pero en realidad se cuentan más que por materias por cantidad de, de, de, de, cantidad de horas, cátedras, ¿no? siguiendo las normativas. Se le pidió, esto es una cosa... Novedosa y que está, sí, se sigue discutiendo mucho: que es que los, todos los profesores que dictamos en las materias centrales, esas que tienen carga de hablar en el secundario, Historia Argentina 1, 2, eh, como es en, en, en Historia Moderna, que es la mía, en Historia Medieval, planteáramos un, un espacio que tiene un nombre que se llama el Campo de las Prácticas, en donde desde la disciplina pensamos actividades. Cómo nuestros contenidos pueden llegar al aula del secundario. Eh, esto hace ya ocho años que lo venimos haciendo y evaluando. Y, y la verdad que eh, no hay un consenso si sirve o no sirve, si está bien hecho o no está bien hecho. En general, ahora se está discutiendo hacer quizás una actividad más, trans, más transversal de la materia porque lo que sucede es que vamos sumando actividades sumando actividades, además de los parciales, los finales, para los propios alumnos, o sea, las materias terminan haciendo un, un espacio eh, eh, muy difícil de, por la cantidad de o sea, el, el, el, la de cursos de las materias es la misma, siguen siendo materias semestrales, y este tema de sumar práctica, en realidad, agregó una actividad más de la que eh, se venía haciendo. Entonces, se sigue discutiendo, aunque está implementada. Eh, eh, otra de las cosas que planteó otra de las novedades, planteó un nuevo plan, es terminar con, o oh, eh, abrir todavía más, el sistema de eh, las... Eh, ¿Cómo se Terminó. Oh, no, no. Eh, cuando... Eh, para rendir final hay que tener aprobado otro ¿No? correlatividad. las correlatividades muchas gracias se me escapó el... Eh, bueno la, el, el programa anterior tenía correlatividades estrictas y ahora tiene una correlatividad un poco más laxa algo que en la UBA tenemos hace mucho ¿no? eh, entonces pidieron ampliar las correlatividades y bueno, ahora está ahora les voy a contar por qué, ahora en este momento está en tremendo debate el tema de eh, eh, eh, la, el, el problema de las correlativas el problema el, el plan visto sobre todo desde la UBA, visto desde mi lado es un plan muy cerrado para mí ellos ya tienen una tradición de planes cerrados, los alumnos no tienen posibilidades de elegir materias o sea la, eh, la facultad les da menú de materias en este menú de materias no, no, no hay optativas ni pueden ser optativas de otras carreras dentro de, de la misma materia es un menú muy cerrado que ya era cerrado y que en el nuevo plan evidentemente eh, no hubo un debate un pedido de los alumnos para abrirlo y terminó siendo más cerrado que el anterior inclusive en este momento es cerrado cerrado. Eh, los argumentos que me dieron ante mí, eh, mi, digamos por qué los alumnos no pueden optar en nada, tienen que hacer las materias que les proponen y no tienen ni siquiera una o dos o tres materias optativas o seminarios tienen que hacer los seminarios que indica eh, eh, la, eh, la facultad la respuesta que me dieron es que bueno ustedes en la UBA tienen muchísimas carreras tienen filosofía, tienen antropología y entonces es más factible, en cambio nosotros no, cosa que no es cierto, porque tienen, tienen un montón de carreras ahí misma, pero bueno, en realidad optaron por hacer un, un, un plan muy cerrado eh, y por determinar cuál es el recorrido que tiene que ser un profesor y cuál es el recorrido que tiene que ser un licenciado. Y en este recorrido, por ejemplo, el licenciado tiene que ser una serie de materias metodológicas que son Muchas, son como ser materias metodológicas. Eh, y el profesor también. No es que el profesor tiene las pedagógicas, pero tiene menos carga de materias metahistóricas en donde se empieza la disciplina o, sea, eh, eh, o, o, o, o directamente la materias es. claramente de método de la historia, también las tiene que hacer. Entonces, este nuevo plan tiene una carga bastante importante, tiene una materia que se llama problemas. Eh, historia, que es una materia muy que se en el segundo año de, de la carrera, donde se discute eh, tiene un, un costado un poco historiográfico, ¿no? una historiografía pero dada por eh, para alguien que, que entró hace un año en la carrera o sea, muy bien introductoria y, y tiene un, un, un, un, la diferencia entre historia y memoria, tiene algunos planteos de tipo conceptuales y es la primera vez que envían a los alumnos al archivo. O sea, tiene una práctica bastante concreta. Después, para los que hacen el profesorado, esto, eh, para los que hacen perdón, la, eh, la licenciatura, en segundo año tienen un taller de escritura de historia. Entonces, en este taller, eh, los alumnos lo que hacen en este taller es es eh, eh, bueno, una reseña, tiene una parte, por supuesto, eh, de, eh, de, de, de, de uso de, de gramática, pero básicamente la idea en esta materia, o sea, tiene muy poco contenido teórico y todo es una práctica de eh, eh, hacer una reseña, un proyecto, un pequeño paper, y se les va devolviendo. Eh, lo que van escribiendo entonces esa materia como además bueno, es poco alumnado y los que hacen en licenciatura son muy pocos, es un taller donde el docente a cargo tiene 6, 7 alumnos y puede trabajar eh, en este término, pero piensen que es casi cuando inicias la carrera, ¿no? son alumnos que en, eh, eh, que hay que hay que trabajar en muchos casos bueno, todo lo que sabemos de las falencias que tiene el colegio estudiar, Entonces se trabaja de, también teniendo en cuenta eso. Después hay una materia que se llama Métodos, que bueno, es, también termina con un trabajo de archivo y con un mini proyecto de investigación. Y tiene una parte teórica y una parte práctica. y Después tiene una epistemología. Y finalmente todos los alumnos tienen que hacer un seminario de Historia Regional que en realidad antes había una materia que fue una de las víctimas de los debates de, de, del plan del 2009, se sacó como materia, pero quedó este seminario, y este seminario en realidad, más que tener contenidos de historia regional, lo que se plantea es que sea un seminario en donde los alumnos tengan que prestar un proyecto de investigación. Pero bueno, el, como todos los profesores que la dan, son especialistas en historia regional el proyecto es de historia regional entonces este proyecto de investigación los alumnos eh, eh, la justificación sobre todo porque hay bastantes resistencias y debates sobre la dificultad de llevarlo adelante eh, los argumentos de los profesores es que uno como docente en enseñanza media debe presentar en muchos momentos de la carrera proyectos entonces, que es importante que me facultad de una herramienta de cómo armar un proyecto. Eh, ahora, justamente en esta, eh, en esta investigación, en estas consultas que hice, un grupo de alumnos me dice que van a presentar ellos un proyecto para que ese seminario de investigación tenga la doble posibilidad, o un proyecto de investigación o un proyecto docente directamente para el alumno que tenga claridad que no, nunca va a hacer investigación y que esto sea un proyecto exclusivamente docente eh, además la gente que, ser, eh, que opta por la licenciatura o que hace la doble carrera además tiene eh, un seminario más metodológico entonces eh, esta es eh, básicamente este es el este es el plan y el debate actual que tiene a toda la universidad muy conmovida y muy, muy digamos que hizo inclusive que el año pasado hayan, eh, hayan contratado un evaluador y se hicieron bastantes jornadas es porque coincidentemente con la puesta en práctica de este plan eh, o sea desde hace nueve años, este año se cumplió en realidad 10 años tenemos un problema que los alumnos no se están recibiendo eh, y no se están recibiendo en serio digamos, hubo tres o cuatro años que no tuvimos un graduado y recién estos dos últimos años empezó a elevarse el número de graduados cuando la facultad de tomar conciencia y empezaron a, a plantear un plan en concreto para graduar. No, se votó un, un, un plan de terminalidad, por lo cual se llama o sea, a los alumnos, se le pregunta por qué no está graduando, se ve cuáles son los problemas, y se están de nuevo subiendo el número de graduados. Cuando digo subiendo el número de graduados, están graduando dos por año, tres por año. ¿Cuál es la causa de esto? Es el tremendo debate. ¿no? Eh, por supuesto, en algún punto, como coincide con el nuevo plan, había que repensar si el plan tenía que ver eh, en realidad eh, casi todos el mayor consenso es que el cambio de plan no ha tenido que ver con esta situación eh, hay algunos profesores inclusive alumnos que creen que el haber eh, facilitado este sistema de que eh, eh, se puedan acumular finales hubo eh, en contra con la posibilidad de recibirse porque la gente avanzó y de repente tienen 20 finales o 15 finales y no pueden recibirse la carrera tiene bastante materias promocionales cada vez hay más materias promocionales no, no, no, está, no sería muy consistente esto y personalmente ya hay doy mi hipótesis, creo que cuando se pone el plan es el momento que sale el el plan del gobierno nacional que es progresar por lo cual hay un aumento muy importante de matrícula en el colegio secundario entonces muchos de nuestros alumnos que eh, no se les han recibido consiguen horas sin, sin haberse recibido entonces lo que eh, eh, pasa es que están todos trabajando sin el título y después es muy difícil volver a la facultad a recibirse aunque le queden dos finales eh, eh, es, se hace complicado quizá eh, esta situación se está de alguna manera revirtiendo porque ahora hay cada vez menos alumnos en el secundario por más que hay cursos los, los que ya están trabajando eh, siguen con sus horas pero algunos la van perdiendo porque si sí, otros se van recibiendo y como ese eh, eh, no, no se está empleando y bueno cuando uno no tiene título no tiene buen puntaje eh, sin embargo, bueno, también la evaluación es que estos últimos cuatro años con la situación económica más difícil hace que los alumnos en el final de la carrera ya estén todos trabajando, muchos vuelvan a sus pueblos y con esta particularidad que tiene la Facultad de La Pampa, que en general eh, el, el, la mayor parte de los estudiantes no viven en Santa Rosa, sino muchos deben volver a sus pueblos después Terminar la carrera se hace más dificultosa si quedan algunos finales. Yo creo que no es un problema interno nuestro, sino cómo sería el contexto social que explicaría cuál es el problema que estamos teniendo eh, y que no, no tiene que ver con el plan, pero bueno, evidentemente seguimos discutiendo. Es ¿no? más, yo toda esta investigación cada vez que. Paraba alguien y, y me, eh, le preguntaba sobre el plan, no podía no terminar hablando de por qué los alumnos no se reciben. Es el gran tema que tiene la facultad actual y eh, en realidad todo toda evaluación gira en torno del ESCO. ¿no?